Saludos a todos y bienvenidos a este video tutorial de cachemo.org en el cual se va a realizar una breve introducción de Coco, posteriormente se explicará su instalación y algunos ejemplos de aplicación. Coco es un simulador gratuito y contiene los siguientes paquetes, COFI, que es el paquete de diagrama de flujo, TI, que es el paquete de termodinámico, CUSCUS, que es el paquete de unidad de operaciones y CORE. Que es el paquete que facilita la especificación de cualquier tipo de reacción cinética y de equilibrio. Además, si se necesitan unidades de separación en Coffee, es posible trabajar con Kemse. La instalación de COCO es muy sencilla: entrando a la página oficial, en la pestaña de descargas y pinchando aquí, comienza automáticamente su instalación. Puedes elegir los componentes a instalar, por ejemplo, si ya tuvieses instalado Chemset, puedes seleccionar esta opción, en este caso vamos a instalar todos los componentes, Hay una nueva versión disponible. Si quieres también puedes instalártela. En este caso no lo vamos a hacer. Por lo tanto ya he terminado la instalación. Abriendo el paquete de Coffee aparecerá esta ventana y ya podrás empezar a utilizar Coco. Por último, entrando nuevamente en la página oficial de Coco, pinchando en esta pestaña, puedes consultar muchos ejemplos de aplicación de los cuales está realizado el diagrama de flujo y también puedes bajarte el archivo y consultar el ejemplo realizado. Muchas gracias por su atención. Puedes visitarnos en la página oficial de khm.org. Si tienes cualquier pregunta no en escribirnos a info.chembe.org.